El cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta en la actualidad la sociedad. Esta afirmación la han verificado ya ustedes en los cuatro módulos anteriores. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes para hacer frente al cambio climático? Hola, soy Vanessa Duque Rengel y los acompañaré en este quinto módulo, en el cual analizaremos la responsabilidad social ciudadana frente al cambio climático presente módulo intenta explicar el papel que juega el ciudadano común frente al cambio climático, sus responsabilidades y sus acciones responsables que puede generar desde su diario vivir. Empecemos con los contenidos de la semana 5. Iniciaremos estudiando los conceptos generales de formación en ciudadanía y responsabilidad social, en el cual definiremos y estableceremos la diferencia entre los términos responsabilidad social, responsabilidad social empresarial y responsabilidad social ciudadana. Educación de la responsabilidad social frente al cambio climático. En este apartado hablaremos sobre cómo educar para la responsabilidad social ciudadana y el cambio climático, así como las estrategias que para este fin se pueden implementar. Y finalmente, acción responsable de la ciudadanía frente al cambio climático. Este último apartado se centra en cómo propiciar la acción responsable de la ciudadanía, brindándonos algunos ejemplos que los podemos implementar en nuestros hogares, así como algunas acciones macro que a nivel de Latinoamérica se han desarrollado. Al terminar el estudio de estos tres temas, se plantea una actividad para desarrollar y finalmente deberá resolver un cuestionario que validará los conocimientos adquiridos. Los invito a iniciar con el abordaje de los temas planteados en esta quinta semana, que de acuerdo a la planificación le tomará cinco horas de dedicación, más las horas que usted pueda y desee invertir de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Con seguridad este módulo le permitirá sensibilizarse con el rol que cada uno de nosotros cumplimos frente al cambio climático. Bienvenidos y adelante.